Sandra López Chavarría tomó protesta como nueva coordinadora de la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila para el periodo 2020-2023. Dentro de las propuestas de trabajo están implementar el método educativo de vanguardia con base en el modelo educativo universitario, con el cual se ofrecerá la acreditación en cómputo para estudiantes de bachillerato, una certificación en consultoría organizacional para las carreras relacionadas en el ámbito industrial y empresarial y la certificación de alumnos en ciencias médicas por el sistema de salud. La Coordinación General de Vinculación realizó el taller Responsabilidad Social Universitaria, dirigido a representantes de dependencias, escuelas y facultades de la Unidad Saltillo. Asistieron representantes del Instituto Tecnológico de Saltillo, de Canacintra, Coparmex y la Fundación Merced de Coahuila. Se abordaron temas como el concepto general de la responsabilidad social e empresarial, antecedentes, contexto actual en el mundo, México y la región, ...y casos de estudio relacionados. Además, se reconoció la labor de la UADC... ...como órgano promotor de responsabilidad social... ...con el distintivo que otorga el semestre. La Coordinación General de Educación a Distancia imparte el taller en línea Inmersión al Modelo Educativo para capacitar a los nuevos docentes que se integran a la UADC en sus tres unidades, Saltillo, Torreón y Norte. El objetivo del taller es dar a conocer los principios del modelo educativo que impulsa la universidad y se sustenta en el quehacer universitario a partir de los cuatro saberes básicos saber ser, saber hacer, saber aprender y saber convivir. Los docentes registrados ya podrán ingresar al curso en la plataforma virtual UADC campusvirtual.wadec.mx vinculación. La Academia Interamericana de Derechos Humanos de la UADC firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California, con el objetivo de realizar intercambio de programas, proyectos, actividades e investigaciones en materia de derechos humanos y de su protección. Se ejecutarán programas para realizar estudios de posgrado o de investigación, intercambio de profesores, investigadores, estudiantes y becarios. También se contempla trabajar en programas de especialización, cursos, diplomados, jornadas de estudio, talleres, congresos, simposios, coloquios, conferencias, seminarios, foros, observatorios y eventos académicos sobre temas de interés común. La Universidad Autónoma de Coahuila convoca a investigadores, profesores y estudiantes de las distintas áreas de la computación a participar como ponentes en el Encuentro Nacional de Computación 2020 a celebrarse del 12 al 14 de mayo en la Infoteca de Arteaga. El encuentro es organizado por el Centro de Investigación de Matemáticas Aplicadas y la Facultad de Sistemas en colaboración con la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación. La recepción de artículos será a través del correo electrónico gmail.com. Para más información comunicarse al teléfono del CIMA 844-410-1242. Cultura Para conmemorar el décimo aniversario del Teatro de la Ciudad, Raúl Flores Canelo de Monclova, la Universidad Autónoma de Coahuila convoca a la comunidad universitaria y al público en general a disfrutar de las diversas actividades culturales que se realizarán en sus instalaciones durante el mes de febrero. Habrá presentaciones de libros, exposiciones de pintura y fotografía, espectáculos musicales, monólogos y proyecciones de cortometrajes. Universidad Autónoma de Coahuila en el bien fincamos el saber.